El sexo es como una cebolla y no solo porque huele feo y te hace llorar La orientación sexual se puede definir por las personas con las que tienes relaciones sexuales O con las que fantaseas o de las que te enamoras A mitad del siglo XVIII el amor romántico surgió en Europa En medio de muchísimos cambios políticos, sociales y económicos Hay una palabra mágica que puede resolver esta situación y se llama... Con sentimiento. Y así el sexo y el género son dos cosas que aunque conectadas, también son muy distintas.